Don Juan Pastén. ¿Cómo le va? Querido Juan, ¿cómo estás? Un placer saludarlo, Bien. ¿no? Estas cosas son las que. Y eso que tenemos teleférico. Menos mal. Porque si no, esto sería ah, no, un caos. Olvídate, olvídate. No, una... Volveríamos a, a épocas an antiguas, ¿no? Una romería de gente bajando sí. a pie bajando. o bajando en bicicleta. Hay gente que tiene que viajar. Por ejemplo. Que no tiene dinero, que ya se quedó acá y que tiene que ir a su casa y no puede salir. ¿Y cuál es el problema? pues El problema es que no les arreglan las escuelas, pues, ¿no? Escuelas sin baños, todo, entonces la gente se enoja, se molesta, pide que les atiendan, no les atienden. Y tú sabes, pues, como dice el tango cambalache, sí. pues, ¿no? El que no llora no mama, ¿no? Es la única manera, ¿no? Pero, Parece. ¿Por qué no se preocupan un poco de los chicos, no? ¿En qué se gasta el presupuesto de la alcaldía? Había que empezar a preguntar. Por ejemplo, ¿Cuáles son las obras? Pues yo el 16 de julio, no sé, ¿qué, qué vio usted? Eh, la verbena, pues dos verbenas. Ah, sí, eso sí, chuparon todo el día, me dos parece verbenas. fantástico. A mí también me gusta divertirme, pero ¿cuáles fueron las obras no? que se hicieron? Bueno. Ese es el gran problema, ¿no? Y yo creo que debe ser prioridad la educación, ¿no? Seguro. Porque alguien hizo las escuelas, pero alguien las tiene que mantener. Ese es el gran inconveniente que tenemos, ¿no? Y no, y no solo eso, hay una serie de cosas más que el señor alcalde no se preocupa, ¿no? Seguro. Pero es campeón para sacarse fotos, ¿no? Está bien. Yo no sé cómo fue a recibir a Bolívar después de la, de la gira europea. Porque ahí me lo imaginé yo también que iba a estar. Porque se anota en todas. <ríe> Está bueno. O sea, Tengo una muy mala para darte. Dígame. O no sé si será muy buena. ¿Se adelantó el Mundial? Sí, se adelantó. Va a jugar el, el primer... En eh, vez que parta 20, va a partir... Que, ah, que parta 21, va a partir 20. Un día antes. Un día antes. Va a jugar Ecuador con Qatar. Y después va todo normal. ...hasta el 2 de diciembre dura el Mundial... ...como le digo, a mí mucho no me interesa... ...porque no estamos nosotros... ¿Eh? ...te sigo creyendo... ...pero es verdad, aquí quiénes son los que ganan plata... ...los que tienen... ...los detentores de los derechos de la Copa del Mundo... Uh -huh. ...hay dos empresas, dos canales de televisión... ...que tienen el derecho, y se lo han vendido... ...al Canal Nacional... ...vaya a saber en cuánto... Uh -huh. ...para unos partidos, pero ¿no? ...no no, la sí. totalidad del campeonato... No, ...no la totalidad de los campeonatos... ...pero además... Eh, los van a obligar a que en los cables que no tienen derecho, la televisión pública va a tener que emitir otro tipo de programación. O sea, o sea que... televisión boliviana, yo so, por ejemplo soy afiliado a entel a, a no voy a ver el mundial por televisión boliviana. Es más, no lo voy a ver por ningún lado. Así está en la grilla de entel el Canal 7. Claro, no, lo no tienen lo a... que borrar. Entonces tienes que preparar programación. Yo creo que no debe ser así, ¿no le parece? O sea, si el canal 7 compra para todos, todo significa ¿Todos? los otros canales que no tienen, eh, que no han comprado derechos, ¿no? Pero ahí aparece Tigo que ha comprado. Es un tema, es, es, un, negocio un, tema. Hombres, ¿no? es un negocio Es un negocio. Es más, el tema de la radio, por ejemplo, ya compró que dentro del paquete el canal estatal. Radio. Radio. Antes la radio te la regalaban la compraba el canal y te la daba a los periodistas. Ya. A cuenta de que, qué sé yo, pasé publicidad. Que era una muy buena forma de hacer el campeonato del mundo. Yo nunca participé en esto porque no me agrada. O sea, por ejemplo, si tú quisieras hacer la transmisión con, con el equipo deportivo, ¿no podrías por la radio? No puedo. Tengo que pagar. ¿Así veas eh, por, la, por la internet? ¿Sí? o veas por... por lo que sea. ¿No, no, ¿No puedes decir, relatar el partido? No puedo. Antes esto era un negocio de, de unas pocas personas. Pero después que empezó a comprar el gobierno, aquí tengo un amigo que trabaja aquí, que compró y le cedió a los de la radio. Creo que la, fue la mejor forma y se pudo transmitir. O sea, ceder quiere decir les, les regaló. A cuenta. O sea, claro. yo, yo Pasame el público alguna cosa. No, claro, ajá. claro. Pero no un monto estratosférico, por ejemplo. No. ¿Tú tienes idea de cuánto cuesta ahorita, por ejemplo, si tú quisieras transmitir por radio, por ejemplo? Ni idea. Te no que tengo idea. No, no, no idea. averiguaste. Pero yo creo que por lo menos 40 mil te van a cobrar. ¿Dólares? Sí, ¿de dónde vas a sacar la plata eso? Si la Copa América te cobran 10 mil. Claro. Hasta 15. Claro, es, es, es imposible. Claro, ¿Y, y, ¿y cuál es el problema aquí? ¿Quién te, te solucionaba los problemas? Era la pauta del gobierno. O sea, ¿podés pagar 15 la Copa América? Porque el gobierno te da publicidad, entonces tú puedes, qué sé yo, cubrir costos. Pero ahora, en el paquete que le han vendido al canal estatal, está la radio. Entonces el canal estatal no necesita poner publicidad en otras radios, si ellos ya tienen. Entonces, ahí está el lío. Claro, y se va a concentrar la audiencia, obviamente, porque la gente que quiera escucharlo por radio va a tener solo esa radio. No, es que lo van a vender además a otras, a otras radios. Pero es que los otros... Que van a participar del negocio, de repente no tienen pauta del gobierno. Por ejemplo, yo no tengo pauta del gobierno en la radio, Hacen tres años. Claro. Hace, no, no. ¿Desde cuándo que está el presidente? Noviembre del 20. Eh, ¿Un año? Sí, van a ser dos ahora. Dos noviembre. años, hace dos años que no tengo publicidad de la radio. No uh -huh. tengo publicidad porque no me dan publicidad a mí, el gobierno no me da. Uh -huh. eh, porque estoy en la lista de los enemigos. O sea, ¿Y qué hiciste para hacer... Para yo hacer no he hecho nada. Conmigo. ¿Qué voy a hacer? Nada. Lo que pasa es que de repente no le caigo mal a, no le caigo bien a alguien ahí. Nada más. Y, y no hay... Y, ¿Y no si, hay. No es, si no es por esa vía, no hay. Empresa privada, microempresa... Hay, hay, hay, empresa. hay empresa privada, ¿cierto? Pero que no, no alcanzás no alcanzas. a cubrir los costos para ese evento. De acuerdo. Después te podés... Eh, te Fútbol nacional, etc. Sí, sí, ese tipo de cosas. Mientras no cobren eso también, porque algún rato a alguien se le ocurrió decir, Che, ¿y si cobramos para que transmitan, te acuerdas, ¿no? Que sí, hubo sí, una, sí, un intento, sí. ¿no? Pero no, aquí yo creo que... Eh, eh, la tiene clara que no se puede cobrar, porque no hay capacidad económica, Está ¿no? Claro. Esto alcanza para que coma. ¿ya? De acuerdo. Pero pero nada más. Pero bueno, bueno sí, Varias razones eh, por dale. las cuales a en el Mundial no lo calienta, definitivamente. No, pues no me calienta. Por ejemplo, la Copa América yo transmití, porque me la regalaron. Uh -huh. Claro. Ya, entonces por eso la transmitió. Porque además, además de pagar el costo, le tienes que pagar el costo a la radio. ¿Por además, qué? Porque por es por la programación. Eso. Te claro. comes dos partidos por día, dos o tres. Claro. O la radio te mete toda la pauta de ellos en tu programa. Entonces la gente, ¡Eh! ¿crees que vos te estás haciendo millonario, no? Claro. Y depende de la radio también, claro. ¿no? Hay radios que no le dan pauta. Claro. Ese es el otro tema. Ese y, es el otro tema. ¿Y tienes tu equipo? Tienes que tener el técnico, el compañero que, que relata. No, y hay, que, que, hay que tener un equipo de seis personas, es, siete es, es personas. Imposible. No, no se puede hacer. No, no cierran Punto. los números. No cierran los números. Entonces es mejor que como que como que no me importa. <risa> Muy bien. Excelente. Sí. Buenísimo. ¿Qué novedades, Juan? Bueno, este, este sí que es un capo. Junior Sánchez estuvo de vacaciones en Strong seis meses. ¿Vacaciones? Le ganó ahora una demanda. Vas, vacaciones pagadas hay que vacaciones decir. Vacaciones pagadas. Eh, y Llanes insistió a inicio de temporada de traerlo. A mí me preguntaron qué te parece. A mí no me parece. ¿Dónde lo vas a poner? Porque Stronge tenía un medio campo espectacular. Estaba Barbosa, ¿te acuerdas? Estaba... Sí. Ahora en Guayar, Guayar, Guayar. Guayar. Guayar. Estaba Guayar. Estaba Castro. Eh, no me acuerdo cuál otro más que estaba. Ramiro ¿Ah? Ramiro Vaca. Ramiro Vaca. Claro. Entonces vos tenías cuatro o cinco eh, volantes. Tenías un muy buen equipo. Entonces traerlo a este pasador no, no vale la pena. Sí. Eh, o sea, dentro de la mediocridad, este le pone un poco de ganas y ya está. Uy, la selección. Y un par de veces lo llamaron, nunca debutó en la selección. Entonces se le ocurre traer. ¿Por qué? Porque Blooming se queda sin plata. Casi se va al descenso, Blooming. Ya. Eso 365 es la empresa que lo maneja. Ellos tienen negocios muy, muy cercanos. Es la que lo maneja Ramiro Vaca, que lo ha manejado Chumacero, Es el mismo. ¿Eh? Ya. Que tiene una llegada fantástica. O sea, este le trae. ¿Qué sé yo? un kilo de frejol y se lo compran. Y le puede traer un kilo de, de, qué sé yo, de alimento balanceado, también se lo compran. Bien. Al, alguna movida tienen por allí. Entonces viene este jugador, ¿por qué? Porque Blooming no tenía dinero. Entonces los jugadores se declararon libres. O sea, estos próceres de la patria, este señor y otros más, dejaron abandonado a Blooming, que casi se va a segunda división. Y ahora volvieron a Blooming de nuevo. Vuelve hijo pródigo a casa. O sea, yo yo Si yo soy bluminista, a este cuerudo no lo saludo más, ¿o no? Sí, no Cuando más lo necesitaba, se escaparon Pero todos. creo que es capitán ahora del equipo, lo vi el es, otro es, Esto día, está por eso. Nadie entiende. El de capitán. Lo que pasa es que el hincha gana un partido y, y reacciona de alguna manera o sí. de otra. Y se olvida de todo de a veces. De todo, no. no. O sea, yo por eso... Hay, hay, hay... Él debió haberse quedado en blumin, Porque igual cobra la plata. Por medio de un juicio cobra. O sea, el futbolista no deja de ¿Y cobrar. Y al tigre le... le... Le sacó un poco de plata, ¿no? No, es ¿cómo decir, no? Vino con sueldo. 20, eh, 20, la última demanda son... Veintipoco eh, mil. Treinta mil dólares. Treinta mil. 30, más los sueldos que cobró, casi cincuenta mil dólares por seis meses de trabajo. Jugó 99 minutos en diez tronques. O sea, un partido. Imagínese. Un partido en seis meses. En seis meses. Y se llevó 50 Casi cincuenta mil, 50 dólares. mil dólares. Casi diez mil al mes. Imagínese usted. Buen negocio. Es buen negocio, ¿no? Ahora el tigre debe pagar 110 mil dólares al uruguayo Melasi. A ese sí que ni lo conocemos, ¿no? Nunca lo vimos, pero se dice? firmó un contrato, un precontrato con él para que venga aquí al país. Ahí está. ¿eh? ¿Cuál el, es Melassi? El ilegal firmó su amigo. Ah, perdón. Esas son dentro de las cosas que, que hizo ese es un daño económico a la institución y nadie dice absolutamente nada, ¿no? ¿Nadie dice nada o están viendo de decir algo y hacer algo? No, ¿qué van a hacer? Esto es un alcahueterío. El que está allí lo tiene que alcahuetear al otro, ¿no? Porque el que venga lo va a alcahuetear al actual. Pero es lógico, es normal. A ver, alguien va a salir a... Se está contratando una empresa para que, para que haga una auditoría. Sí. Entonces, ¿sabes cuándo, ¿cuándo la van a contratar? Hasta eso por ahí es tron que sale campeón y se olvida todos. Claro todos felices. Además, ¿a quién le interesa una auditoría? Pero, ¿para qué, hombre? ¿no? Ahora hay que pagar sueldo, no sé. Ahí está, parte de, del contrato del jugador. ¿Cómo le vas a firmar un... un primero, no entiendo. O sea, un tipo en cualquier parte del mundo, ahí está secretario y el presidente. Ahí está Palma, que es el policía, que después se dio la vuelta. Ya, y... Firmando el contrato. Leonardo Sebastián Melasi Pinel. Claro. Ahora, yo, yo le pregunto a usted ¿Cómo usted le va a hacer un contrato a un tipo que ni siquiera lo conoce? O sea, yo le digo, venga, no hay problema. Pero primero tengo que hacer la revisión de las cañuelas, ¿no? Para empezar. De repente el tipo tiene presión alta y, claro. y no puede jugar aquí. Claro, claro. ¿Eh? O de repente cualquier cosa. Es lo mismo cuando usted compra un avión. Claro. El avión tiene que tener las características para que baje aquí. Pero ese es un tema. El otro tema es... Porque uno puede estar muy sano, pero no agarrar una, digamos, También. jugando al fútbol, ¿no? ¿Cierto? O sea, pasar a la revisión médica, como dirían en Argentina, la revisación, ¿no es cierto? sí Y después ve, pues, si sabe patear la pelota, ¿no? Esa es otra cosa. Que tampoco se hizo. Tampoco se hizo. ¿Cómo va a ser eso si ni siquiera vinieron por acá? Es como cuando vas al puerto y te comes un fardo de ropa, ¿no? Y vale 100 dólares ese fardo, y vos te llevas el fardo. Lo que te, y te, tocó, te tocó. ahí adentro? ¿Te acuerdas del caso de Estafusa? Estafaso, perdón. Claro, esta fusa ¿Ustedes lo descubrieron? Claro, en el Yo no tengo el recorte, lo voy a traer mañana. Eh, eh, resulta que ese futbolista vino y dijo que era Estafusa. El que jugaba en Boca. El que jugaba en Se Boca. tengo Entonces, presente. Pero por lo menos buscaste una foto. ¿Tú, si te tú aparece, estabas ¿no? en el diario? No, en el tiempo. diario. Lo sacaron ustedes, lo tengo. No, me acuerdo, está el diario de última hora. Entonces, no, lo el, sacamos, diario, el, diario. el diario, el diario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estafusa. No, si no es. Claro, pusieron unas fotos del gráfico. Donde, es, sí. Además el tipo tenía un problema en los ojos, sí. era un fraude completo. Pero así lo hacían antes, pero ya también antes no había tanto de cómo darse cuenta, percatarse si el futbolista era o no era. Pero hoy en día no, no te puede tumbar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho tantas cosas sí. eh, para a veces beneficiar a algún equipo boliviano. Yo el otro día contaba en la radio, ¿te acuerdas de Ramayo? William. Sí. Por supuesto. Se fue a jugar a Oriente. Ajá. Y en Oriente, ese fue el primero que inventó. Sí. Aquí el otro, el fulero de Reynoso, dice que hay pequeños espacios en el aire que la pelota cambia de ah, rumbo, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eso fue lo que... Los científicos de la NASA. Claro. ¿no? ¿Sabes qué dijo Ramallo? Que la cancha, o sea, eso de la cancha, que la cancha está mal, eso no es de ahora, es de, viene de tiempos inmemorables. Salió a decir Ramallo, desde el 9 cojos, de Oriente... Desde claro, que hay cojos, ¿no? Claro, que le echan la culpa al empedrado. Al empedrado. Entonces salió a decir él que él no podía hacer goles porque la, cancha, la pelota le boteaba raro. Bueno, entonces en el Oriente había un problema de plata. Entonces Sergio Echazú, que era muy amigo mío, me dice: ¿Cuánto? ¿Qué hacemos con este? Me dice: ¿Cómo que hacemos? Vendelo. Bolívar lo quería. Sí, pero Bolívar quería dar 50 lucas, mira. 40 lucas. ¿Qué hacemos? Y, y, y digamos que lo estamos vendiendo. Yo la hago, la nota, la mando, no tengo problema. Ya. Una polera necesitábamos. El chino del frente, porque él tenía el negocio de las cañotas, <risa> servía el pollo con una polera del Yokohama. Porque tú, tú puedes comer un pollo ahí, ¿viste? Porque el frente era su negocio. Yo le digo, mira la polera. El chino es tu amigo. Sí. Háblale. Le hablamos al chino y el chino nos prestó la polera. La lavaron la polera, la mancharon. Y esa polera se la puso Ramallo. Ramallo, el Yokohama. Mandamos la nota. Javier Ortuño, que tipo tiene, tenía muy buen ojo, sabía mucho de fútbol, muy gran amigo. Un capo. Nunca, pero se lo podía, se lo, se lo tumbaba. ¿Cuánto se lo extraña? Se lo podía tumbar porque reaccionaba rápido, ¿entendés? Entonces quería dar 40. Salió la nota de Yokohama. ¿400? No, se lo vendieron en mil Ah, bien, bueno, igual. Pues. Y guardámelo que yo voy mañana con la plata, le dijo. Al otro día vino y Ramallo vino para Bolívar. Bien. Pues si no, eran mil que en ese tiempo mil Era un montón de plata. Te alcanzaba a comprarte un, un departamento de tres dormitorios, ¿no? Sí. Entonces, esto del verso, después hicimos otra con. ¿Te acordás del muñeco Gotardi? El ¿Cómo? Flaco. Jefferson. Jefferson, que, que se iba al Sporting el... Cristal. Murió, ¿no? Murió se muchacho, murió, estaba enfermo. Hijo del, del gran. De Gotardi, sí. Del gran, del gran. Gotardi, que también jugó en Oriente, por supuesto. Sí, señor. su padre. Como no, un extraordinario. Goleiro le pusieron -go a decir. La gente decía, ¿por qué Mata ¡Matagolairo! ¡Está! ¡Eh, Mata y resulta que eh, pensaban que. ...que era porque mataba a los arqueros? No, porque los mataba, pero a pelotazo, pero no les podía hacer los goles. Por eso la Matagolairo... Tremendo. Y después, bueno, quedó otro con esa chapa por allí. ¿Y qué pasó con Gotardi? Gotardi también. ¿Que se iba o sea, a lo quería Bolívar. Ya. Pero no quería pagar. Entonces de repente apareció Gotardi con una polera de Sporting Cristal. Y con un peruano que hablaba nombre de Sporting Cristal. <risa> qué cosa, Y se lo vendió. En Entonces, este... Pero oye, por eso que estos vende humo de ahora, cree que la saben todas. Este... Ay, mira lo que vamos a hacer. Sí, hace 20 años que la hacíamos, 30, 20, 25 años. Está Además, todo inventado en, aquí. Una... Lo único que cambia son los matices. Claro. Además, Además, en una época en la que no había, no había redes sociales, no, no había aquí. internet. Ahora entras y googleas a alguien y te sale pero toda la historia. Y no tiene ¿no? ningún problema. Así ¿no? No hace... Ahí está justamente. Mira la foto de, de Jefferson. No, ese es Ramacho. no. No, Ramallo, Jefferson Ramallo. es un chocazo grandote. Ah, tienes razón, tiene razón. ¿Así era Ramallo, estaba con, con el Cama Molina. Modesto el Cama Molina. Molina. O sea, es un fenómeno, ese era un fenómeno. ¿Vos sabés qué es? River lo quiso. Ese es el equipo que perdió 2-1 con River. Qué lindo equipo. Le hizo ¿no? un golazo, este acomiso en la cancha de River... ¿Y te acordás del empate 0 a 0 claro, con Boca? Claro, lo recuerdo. Esto. Che, el de la izquierda arriba, saca el sellito de Avianela un segundo. Es de Gutiérrez, ¿no? Que jugó en sí, San José. Sí, que, que ahora anda por allí de técnico. Un zaguero central, ¿no? Un zaguero anda central. de técnico. Dionisio. ¿Y el Morocho? ¿Quién es el Morocho? Él no lo recuerdo. ¿Quién es el Morocho? Ah, el, que el está es un más... brasileño. Yo, yo no me acuerdo de eso, pero claro. yo le, le eché el... Claro, Ahí, es Pinedo es pajarito. el que está al lado del Morocho. Sí, Pinedo. Morocho. Pinedo, y bueno, está Darío, ¿no? El Sergio arquero. Rivero. El otro Sergio es Darío Rivero, Rojas. Exactamente. Y Taqueo, ¿no? Es el que está ahí. Sí, por la izquierda está Taqueo. Eh, está más levantadito, digamos. Sí. No está tan agachado. Ahí está. Ahí está. Hay ahí. algunos que no... no Es Espinedo, está claro. y ahí se le puse el tordo. ¿A cuál? Ahí es el moreno. Yo le he estoy de chapa al tordo brasileño. ¿Ah, sí? Igualito que el tordo. Caminado igual. Todo. Mira. Las, plata, eh. las patas flacas. Y el que sabemos. Y el ¿ya? que sabemos gordo. Y ahí está Darío. Abajo está Taqueo. Ahí está Pepe Lucho Medrano, un fenómeno. Después terminó en Real Santa Cruz, aquí le hizo un gol a Strong, que lo pidió, perdón, sí que lo llevó a Real, a los Leones, a la Copa Sudamericana. Correcto. Modesto Molina. Modesto, el campo Modesto, Molina. el campo Molina. Tremendo hizo colorador. un golazo a comiso, la gente sí. preguntaba en Argentina. Y este es un fenómeno, pero mira, qué golazo. Pero no faltan, pues, los metiches, periodistas. ¿Qué pasó? No, ¿cómo? Si debe estar enfermo este que hizo ese gol. Ahí me preguntaron qué tal. No, es bueno, es re bueno, le dije. Pero claro, sí, los argentinos vienen tumbando a los otros. Lo mandan cada paquete, ¿por qué no podíamos venderle alguno? <risa> sí, Por eso yo a los de Orwell yo los, los admiraba, ah, porque se lo vendieron, ¿te acordás, el grandote, para la... ¿cómo se llamaba? Se lo vendieron a River, ¿te acordás? Bueno, uno que jugaba en Orwell Ready. ¿Panichelli? Uh -huh. ¿Panichelli? Germán Panichelli. Sí, se lo, lo tumbaron a River, ¿te acuerdas? Me acuerdo. 150 mil dólares. No jugó nunca el tipo. <risa> Enrique, este, Enrique bueno. aquí la discursía. ¿Qué más? Pero vamos al tema eh, eh, ya, ya me comí el tiempo eh, El fracaso de los torneos Copa Bolivia y Supercopa Hay un eh, A inicio de torneo Cuatro torneos La federación se quedó esta temporada Sin sus dos torneos que iban a ser inéditos Después que el primero suspendió la Copa Bolivia el año se reduce a los certámenes de apertura y clausura de la división profesional. Claro, es lógico, consecuencia lógica, pues, ¿no? Porque esta supercopa era que era la final entre el ganador de la liga y el de la Copa Bolivia. Sí, señor. Al no haber Copa claro. Bolivia, ya está, se cayó. Ve, la Federación Boliviana dejó sin efecto la realización de la supercopa, como ya había ocurrido con la Copa Bolivia. La supercopa estaba programada, en lo que tú dices, entre el ganador de cuatro equipos, los campeones de la apertura y clausura, el vencedor de la Copa Bolivia y el mejor ubicado en la tabla acumulada del año. Sin embargo, el descarte de la Copa Bolivia, debido a que los clubes de las asociaciones que tenían que enfrentarse con las de división profesional no cumplieron los requisitos. Hay un tema con los premios. Había un millón de dólares que dijo Comebol que lo iban a repartir. Sí. Lo van a tener que repartir con el ganador del primer torneo y el del segundo. O sea, Bolívar tiene 500 mil dólares. Cuando salen estos, porque eh, había uno, el bailador, la chapa que le pusimos, porque baila en el caporal, baila caporal. Entonces se le ocurrió hacer esto. Revisamos, el año tiene 52 semanas, no tiene 150 semanas. Y entonces, entonces ustedes ya dijeron, esto no, no va a funcionar. Enemigos nosotros de ellos. Porque dijimos, no puede funcionar, porque no se puede hacer. O sea, hagamos, se hizo una Copa Bolivia, pero nadie sabía ni cómo se iba a jugar. Ahora ármenla este año para que la juguemos el próximo, ¿no le parece? Bueno, y se utilizó el, el, el recurso más cercano. Decir que los, que los equipos no tenían la documentación completa. Uh -huh. Pero yo pregunto, si ¿sí hay equipos de la división profesional que no tienen la documentación completa. Esa fue la excusa para cerrarlo el campeonato. Uh -huh. Ahora, la Simón Bolívar ya, ya comenzó. Hasta ahora no hay transmisión de fútbol de la Copa Simón Bolívar. No transmite la empresa encargada de hacerlo porque cada partido le cuesta mil dólares. Entonces, mientras más se haga el loco y no transmita, pues mejor está. O sea, uh -huh. ¿Quién, es el, ese, ¿Quién es el señor? Es el caporal. Ese fue el que armó el campeonato. Ese era el director de competiciones. Ajá. ¿De nombre? ¿Cómo se llamaba este? Yo, yo, lo que pasa es que pasan... Adrián, por... Adrián Monge. Adrián Monge. Esto pasan por el fútbol, se van, pues yo nunca más lo, lo, me recuerdo, ¿no? Y este, de ahí lo rajaron de la federación y se fue a la Asociación de Fútbol de La Paz. Sigue ahí mismo. Este fue el genio que lo diseñó... O sea, si esto es fácil, entra a internet, copiate cómo juegan en Perú... ...cómo juegan en Chile, se acabó. No vas a inventar la pólvora, ¿no? Lógico, juego. pero acomodalo a, a, a nuestro fútbol, ¿no? Ese es el, el inconveniente, ese fue un fracaso. Ya está. Mira, el preparador físico de Orway se queja de la altura de la... Escucha y míralo, te quiero mostrar. Si trabajas aquí, hacete loco, ¿no? O si te sientes mal, te duele la cabeza... ¿Cambia de pueblo o no? Cierto. Fácil. Cuando me voten de este canal y me tenga que ir para mi casa, a Santa Cruz, y voy a tener problemas de altura yo. <risa> ¿Cómo claro, voy a decir que me votaron? Claro, no, pues... Obvio. No, ¿de obvio. dónde? Obvio. Eh, me, me siento mal, no puedo subir mucho. Va, entonces. Bueno. Sí. Y resulta que durante 25 años fui y volví todos los fines de semana. Uh -huh. Este, míralo. Ese es más gordo que usted, es más gordo que yo. ¿Quién ¿Sí? es el señor? Este es el preparador físico chileno. Estas son declaraciones que hizo el gordo al diario AS de Chile, a ver si las acompañamos y las mostramos, por favor. Pues siempre es bueno leerlas, porque si no, dicen que uno se las inventa. Es lo mismo cuando una vez que le hicieron una nota al a, a, técnico, que ahora está en Real Potosí, que es cuando estaba en Orwell. el pet guardiola de la altura, le decía, mira, amor, qué flor de chapa. Ponelo, puedes, el artículo... La nota, a ver, a ver si sale la nota, si sí, impresa. A ver si llega algún rato. Algún rato. Se está haciendo famoso el hombre. Sí, ah. mira vos. Señor, la verdad es que no, no tenía idea de la existencia de este ciudadano, no, Pero, no sabía. No lo conoce nadie. No, nadie, nadie. La verdad que no. Ahí sí. está. Dice el chileno, trabaja en Bolivia y espera llegar a la selección. Ajá. Por el otro lado, a la izquierda. Acá la vida es más viable, dice. El preparador físico nacional... Integra el staff de una recordada figura del fútbol altiplánico. Es bueno, ¿cómo marcha la vida? Y se le costó oh, principio vivir a esa altitud, Dijo oh, sí, Como que aquí fuera un crimen. ¿Ya? Estaba viviendo en Santa Cruz en el primer semestre y ahora me tocó venir a La Paz. Me adapto rápido, pero igual cuesta. Me costó un poco más que en Cochabamba y que en Sucre, que son alturas inferiores. Acá cuesta más los dolores de cabeza, las secreciones nasales. A veces se te seca la nariz. Es complicado el tema, pero ya estoy acostumbrado. Lo mismo cuando subíamos al alto, hicimos una pretemporada un poco más abajo en La Paz, en un complejo deportivo que está a 3.300, pero cuando me tocaba subir al alto, 4.100, sentía un poquito el malestar. ¿Este, este por si acaso, es el preparador físico? Físico, es el preparador físico de, Ahí está. de Cristóbal, Cristóbal Rivas, Ríos. se llama, por si acaso. Sí. sí, Este es otro. O sea, le hace mal la altura. Y es el preparador físico, el gordito este. Pero ha pasado por Colo-Colo, y -Colo, que Unión Española, eh, no sé qué otros. papi le aguanta todo. Pues. Sí, ¿no? A ver, discúlpame. ¿Cuánto crees que gana un preparador físico en Colo-Colo? Eh, ¿Qué será? Unos 15 mil dólares. Cierto. Y si no, gana más. ¿Cuánto crees que gana aquí? No, aquí el técnico puede ganar 25. Y el técnico le puede dar dos lucas. ¿no? De la plata de él le da. Entonces, claro. sí, sí vos sos un fenómeno, a no ser que tengas problemas... Para trabajar allá, ¿no? Pero debe hacer mala bajura allá en Chile, por eso sí. se vino al Olwes. No, debe ser alérgico. Pues dejó, al, debe Colo. ser alérgico a los mariscos este. Claro, por eso dejó Colo-Colo. claro, ¿No? y se vino aquí a comer pura carne. Después se va a dar, ¿cómo se llama la enfermedad esa que te da que se te hincha el dedo? <risa> reumatismo. No, no, reumatismo otra cosa. Artritis. ¿Ah? Gota, gota, gota. Gota, por gota. comer mucho, ¿viste? Claro, es verdad. Capaz que le dé. Mira, Ahí está. Está el Mira, gordito. Una pinturita, una pinturita. Ya te digo. ¿eh? Una pinturita. Tiene más cuadril, ya te digo que.. <risa> <risa> ¿Eh? que, una, que una Orlando Argentina. Sí. En fin, ya está. En fin, ya está. Ya es para nomás para que comentarte. Eh, algunas cosas. Bien, de nuestra polla. Sí. Creo que andamos bien. Sí. Ya hemos acertado dos. No sé, no sé. Nosotros creo que no tan bien. Nosotros hemos, eh, habíamos dicho, Víster Oriente Petrolero. Sí. Vister Oriente Petrolero. Nos, eh, nosotros ustedes, dijimos que ganaba Oriente Ustedes dijeron que ganaba Víster Oriente Petrolero. No. No, los dos dijimos local. No, Sí, no acá acuerdo. está, no. acá está Pastem. Ah, no, aquí comenzó mal la cosa. No no no no. No, no, no, no. no, no, no, no. Aquí ustedes manipulan la cosa. No, jamás. ¿Cómo no, se te no. ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Además, con el dolor de cabeza que me da a trabajar en esta altura, Mira, si voy a tener sí, tiempo para... yo tengo secreción nasal. Claro, si te das cuenta, o sea, olvídate. En fin, ya, ok. Eh, ¿Y el otro? El otro era Tomayapo Independiente. Tomayapo Independiente, ustedes dijeron local, ...y nosotros también... Vete, ya, ...ya la acomodaste, ya no, o sea... ...no vas a perder nunca... ...estamos bien... ...hoy hay fútbol... ...sí, tenemos partido esta noche en sí, La Paz, 2015... 20, ...Bolívar-Guavirá, Bolívar, Bolívar, Bolívar-Guavirá... ...que dijiste tú a ...y a las 3 de la tarde hay otro partido... ...correcto, dijiste Bolívar-Guavirá... ...ustedes dijeron visita... ...sí... ...que gana Guavirá... Uh -huh. ...anotado por favor, cuidado mañana me cuentes que... ...sí, nosotros dijimos que va a ganar Bolívar... ...no, pero hay otro partido, tú lo dijiste bien... ...Palmán Blooming sí Ustedes dicen que Blooming, nosotros pusimos empate. Y tenemos otro más. Real Santa Cruz Stronges a las 3 de la tarde. Sí. transmites? Sí. Sí, ¿Por la radio? Por la radio. Buenísimo. ¿Sí? Había ya la radio. Había ya la radio. Nos enganchamos a las 2 de la tarde. Bueno, nos enganchamos en el programa, termina a 2 y media y después vamos por el otro lado. Perfecto. ¿Y vas a transmitir Real Santa Cruz Stronges y sí. luego Bolívar Guavirá? Sí, Bolívar Guavirá a las 8 de la noche. Pero, o sea, siete. doble función tienes hoy. Hoy, sí. Un matiné y una noche sería, ¿no? Faltó la Bermud. Anda no la Bermud? Eh, ¿No vas la Bermud con Palmafor Blooming? Ese no lo transmiten. No. No, por supuesto. Y es que no tiene mucho... La gente no ...no es nuestro público. Correcto. Y Bolívar Blooming dijiste... Eh, Bolívar Guavirá, perdón, dijiste visitante, nosotros ¿Sí? local. Mañana nos estaremos viendo acá para ver qué, qué pasó. ¿Cómo hacemos? Mañana ya jueves. ¿Cómo Mañana pasó jueves. la semana? ¿no? Sí, impresionante. impresionante. Increíble. Impresionante. Juan, querido, gracias. Y a ver si te traigo algún otro chisme por allí. Por favor, son lo más interesantes. Eh, voy a ver de traerte el recorte del diario. De estafusa. De Estafaso. Increíble. Estafazo. Increíble. Qué momento. Tiempo, ¿no? ¿No? ¿Solo, solo en Bolivia, una cosa así, ¿no? ¿O no, habrá pirateadas no, no, de ese tipo? No, cómo otros no. Hubo un futbolista. Hubo sí. un futbolista. Ah, ya está la nota, me voy, chao. Sí, dale, mañana te veo, gracias. Sí. Mil perdones. No, por, no, no se preocupe. Por, por la correteada.